Para la simbología histórica, el lobo es sinónimo del mal y del engaño. En diferentes fábulas de diferentes culturas alrededor del mundo, el lobo tiene la capacidad de disfrazarse o de cambiar de forma. También de persuadir e influir en el actuar de los demás con malicia. Como por ejemplo, tenemos el lobo de Caperucita, que primero traicionó a Caperucita mandándola por el camino más largo, luego se comió a la abuela y se disfrazó de ella. El lobo es un sinónimo de salvajismo, y la loba de desenfreno, se lo asocia al deseo sexual, al pecado y tiene que ver con la soledad, también con la fecundidad. El lobo es la libertad y también la responsabilidad de arreglártelas por tu cuenta. Soñar con un lobo que te ataca representa que en tu mente sientes que alguien te va a traicionar. Si el lobo te defiende, entonces representa a un miembro de tu familia a la protección de tu clan. Si te gustó esta info, dale al botón de suscribirse y continúa con Robert Daly.